Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en patologías de la columna vertebral. En esta ocasión os traeremos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre las hernias discales. La hernia discal es una patología que aparece en la columna vertebral. Probablemente hayas oído hablar de ella o quizás ahora mismo estés sufriendo esta lesión. Pues bien, a lo largo de este vídeo vamos a ir desarrollando varias preguntas que seguramente te has planteado en alguna ocasión. ¿Qué es una hernia discal? cuál es la mejor forma para poder tratarla y para poderla diagnosticar qué actividades puedo realizar si sufro esta lesión existe alguna forma para poder prevenir las hernias discales pues bien vamos a ir desarrollando de forma muy sencilla todas estas cuestiones primero ¿qué es una hernia discal para poder entender mejor lo que vamos a ir explicando a lo largo de este vídeo es importante que entendamos cuáles son los mecanismos por los que se puede formar una hernia discal y para ello os voy a explicar brevemente un poco de de la anatomía de la espalda. Nuestra columna vertebral está formada por 33 vértebras. Estas vértebras están agrupadas de tal forma que se organizan del siguiente modo. La columna cervical está compuesta por 7 vértebras, la columna dorsal está formada por 12 vértebras, la columna lumbar está compuesta por 5 vértebras, la columna sacra está constituida por 5 vértebras y por último está el coxis. En nuestra columna vertebral tenemos unas curvaturas que son fisiológicas, es decir, son curvaturas que son las naturales. Estas curvaturas fisiológicas son dos lordosis que se localizan en la cuna cervical y lumbar y una cifosis que se encuentra en la columna dorsal. Estas curvaturas fisiológicas que acabamos de mencionar y junto con otras estructuras anatómicas van a hacer que nuestra columna se mueva de manera normal. Para que estos movimientos de la columna sean los correctos, en el espacio que hay entre vértebra y vértebra van a existir una especie de almohadilla que va a ser gelactinosa. Esta estructura gelatinosa va a recibir el nombre de disco intervertebral. Este disco intervertebral va a tener dos funciones. Por un lado, distribuir las diferentes cargas que puedan existir en la cuna vertebral y por otro, la función de amortiguar los diferentes movimientos de la misma. A su vez, este disco invertebral va a estar formado por una parte externa que recibe el nombre de anillo fibroso y una parte interna o central que es el núcleo pulposo. A medida que los años van pasando y vamos envejeciendo, el disco intervertebral va a ir perdiendo flexibilidad y además se va haciendo cada vez más delgado, por lo que es mucho más factible que se lesione. De este modo podemos decir que una hernia discal es cuando el disco intervertebral se deteriora. Si este deterioro es de importancia o incluso puede llegar a afectar a las terminaciones nerviosas próximas a él. Pero, ¿qué es una hernia? O una protusión. No es lo mismo una hernia que una protusión, por lo tanto es muy importante saber la diferencia entre estas dos lesiones. Ambas lesiones van a llevar asociadas una afectación del disco intervertebral, pero la diferencia entre ambas principalmente radica en que en la protusión solo existe una deformidad o alteración de los anillos fibrosos del disco, sin llegar a afectar al núcleo pulposo. Pero en el caso de la hernia discal, el núcleo pulposo sí está alterado, ya que los anillos fibrosos del disco se esto puede llevar a provocar que el disco intervertebral se, se desplace o se deslice hasta el punto de afectar a las raíces nerviosas próximas, generando una irritación del nervio y por consiguiente apareciendo las ciáticas. Es mucho más frecuente localizar las hernias discales en la región cervical y lumbar. Esto se debe principalmente a que las vértebras cervicales y lumbares poseen más movilidad que las vértebras dorsales y por lo tanto están sometidas a más sobrecargas. ¿Cuáles son las causas por las que se puede aparecer una hernia discal? Anteriormente ya hemos comentado una de las causas, que es el desgaste del disco invertebral. Pero debo decir que esta no es la única razón por la que se puede padecer una hernia discal. Algunas de otras causas son las siguientes. Puede ser por un fuerte traumatismo en el que se ve afectada la laguna vertebral. Otra razón puede ser a causa de mantener durante periodos de tiempo muy largos una mala higiene postural. Y por último, otra causa puede ser debido al mal levantamiento de objetos muy pesados o grandes. Hay que decir que existen muchas más causas, pero solamente he querido indicar las más comunes o las más frecuentes. ¿Qué síntomas produce un herediscal? Los síntomas que generalmente padece el paciente cuando sufre una hernia discal son las siguientes. El síntoma principal es el dolor, que por lo general suele ser constante y muy agudo. Este dolor además tiende a empeorar cuando se realiza alguna actividad física o cuando el paciente está mucho tiempo de pie. En los casos más extremos el dolor aparece cuando el paciente tose o incluso se ríe. Otro síntoma es la aparición de un hormigueo y entucimiento que va a extenderse incluso a las piernas o a los brazos. Y por último, otro síntoma es la aparición de una sensación de ardor o de quemazón en la zona donde se encuentra la lesión. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de una hernia discal? Para poder realizar un adecuado diagnóstico inicialmente se debe realizar al paciente una exploración física para posteriormente prescribir una serie de pruebas diagnósticas por imagen que nos confirmarán el diagnóstico. Primero, la exploración física va a consistir en realizar al paciente una serie de maniobras. Estas maniobras van a ser maniobras de movimiento, de reflejos, de fuerza muscular y para poder ver la sensibilidad. Estas maniobras a las que hemos hecho mención anteriormente son las siguientes. Por un lado tenemos la maniobra de Spurling. Esta maniobra se realiza para evaluar la columna cervical. Tenemos el test de la Se. Este test se va a realizar para valorar la posibilidad de la asistencia o no de una hernia discal a nivel lumbar. Tenemos la maniobra de Braga. Esta maniobra se va a utilizar también para valorar si hay una hernia discal en la región lumbar. Y tenemos el test de la SEC invertido. Este test también sirve para evaluar si el paciente puede sufrir una hernia discal en la región lumbar. Luego, por otro lado, tenemos las pruebas diagnósticas por imagen. Una vez realizada la exploración física y se sospecha que puede haber una hernia discal, es el momento de que el médico especialista prescriba al paciente una serie de pruebas diagnósticas por imagen para confirmar el diagnóstico. Estas pruebas por imagen a las que estamos haciendo referencia son las siguientes, una radiografía, una resonancia magnética nuclear, una electromiografía y una mielografía. ¿Cuáles son los tratamientos a seguir para una hernia discal? Los tratamientos que se pueden realizar en el caso que se sufre de una hernia discal van a depender principalmente de varios factores, es decir, del grado de lesión, si está afectado o no alguna raíz nerviosa, el nivel de dolor que padezca el paciente. Por lo tanto, podemos decir que los tratamientos que hay para las hernias discales son las siguientes. Por un lado tenemos el tratamiento conservador, que es en el, que en el momento que se diagnostica una hernia discal lo más conveniente es iniciar el tratamiento de forma conservadora para poder observar cómo reacciona al paciente este tratamiento conservador se va a basar principalmente en la realización de reposo hay que evitar todos los movimientos que desencadenen el dolor o la molestia hay que también eh, ingerir medicamentos prescritos siempre por el médico y realización de rehabilitación por un fisioterapeuta y por otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico cuando se decide realizar este tipo de tratamiento se debe principalmente por dos razones por un lado es porque el paciente presenta una sintomatología que le resulta bastante invalidante y por otro lado porque los tratamientos conservadores seguidos no han desencadenado una mejoría alguna en el paciente. ¿Qué tratamiento o, qué, o en qué consiste el tratamiento de fisioterapia para una hernia discal? Los objetivos que principalmente nos marcamos los terapeutas a la hora de tratar una hernia discal son los siguientes. Por un lado, disminuir la inflamación, aliviar el dolor, hay que prevenir futuras recaídas, hay que mejorar la flexibilidad y además aumentar la fuerza muscular y también hay que recuperar el equilibrio y el movimiento en la zona donde esté la hernia. Para poder cumplir con todos estos objetivos, los fisioterapeutas podemos hacer uso de diferentes técnicas o maniobras. Estas técnicas a las que estoy haciendo referencia son las siguientes. Por un lado, tenemos técnicas de masaje profundo, hay que aplicar calor, como por ejemplo es eh, en el caso de termoterapia, se pueden aplicar corrientes TENS y el fisioterapeuta diseñará un programa de ejercicios para trabajar toda la musculatura, pero sobre todo la zona de los abdominales y la musculatura de la espalda. Además, realizarán ejercicios de estiramiento para que, ya que son muy importantes para darle a la columna vertebral la flexibilidad. Pero además el fisioterapeuta puede emplear punción seca. Algo importante que quiero señalar es que este tratamiento que os acabo de exponer es un tratamiento genérico. Todos los tratamientos de fisioterapia para una hernia discal deben ser personalizados e individualizados, ya que debemos tener en cuenta varios factores importantes, como por ejemplo la edad del paciente, el estado físico del mismo, la localización de la hernia discal y el grado de afectación de la misma. ¿Existen factores de riesgo que me hagan propenso a sufrir una hernia discal? La respuesta a esta pregunta es sí. A continuación os voy a indicar los factores de riesgo que son más comunes para sufrir esta lesión. Es recomendable evitar el sobrepeso ya que se genera una mayor presión sobre las vértebras. La profesión y la actividad física también pueden ser un factor influyente. ¿Cómo se pueden prevenir las hernias discales? En este punto os quiero indicar una serie de recomendaciones muy sencillas que se pueden seguir para evitar sufrir una hernia discal. Pues bien, estas recomendaciones a las que estoy de referencia son las siguientes. Es muy importante reducir la presión sobre las vértebras y para ello es fundamental tener una buena higiene postural. Siempre se ha dicho que realizar ejercicio físico es muy importante para mejorar la calidad de vida, pero como todo el ejercicio físico debe ser moderado, nunca se debe sobrepasar lo los límites de nuestra capacidad de resistencia y por otro lado la dieta que sigamos debe ser una dieta rica y equilibrada para evitar como hemos comentado anteriormente sufrir un aumento de peso y por último es mejor evitar movimientos muy repetidos de rotación o de torsión de la columna del mismo modo también es mejor evitar coger objetos muy pesados y grandes